aceptable, ¿eh? Pero no me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. La siguiente... Eh, la siguiente solución... Eh, la siguiente solución... Eh, veniros para acá. Venga, rápido. Eh, a estas opciones... Eh, a estas opciones le decimos... O le, le he puesto yo el nombre de... Sigue la bola a la rueda. Que es como si fuera... Eh, cuando va en bicicleta que uno va adelante, eh, va deprisa y deja de darle a los pedales y se pone otro detrás la vamos a hacer la opción en estas dos canastas y lo que quiero que hagáis es lo siguiente veniros a acercaros a estas dos canastas venga, rápido rápido ponemos un grupo hay cuatro grupos a cada lado de la canasta en salto quiero que estéis en salto saltáis y lanzáis el balón por lo cual tiene que haber una fila que sean super activos los de aquí hacia la derecha los de ahí hacia la izquierda vosotros allí eh, tenéis que organizaros de tal forma tenéis que organizaros de tal forma que vayáis muy de prisa. Muy de prisa. no podéis estar con las manos en los bolsillos sino respirar. y boom, boom Aquí lo podéis hacer, allí va a ser más difícil. El último puede pegar un mate, el último a la fila, ¿vale? Así. ánimo, ¿Vale? venga, vamos! Venga, preparados ya, venga, rápido. En salto, en salto, en salto, en salto salto venga, en salto que el primero que el primero en salto Nos ponemos aquí de la Separaron. Vale. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Vosotros no, vosotros ahí. Vale. Hay que ir a ajustarse. Sí. Tenemos que repasar la... el capítulo 1 de varios sésamo. Delante, detrás, todos separado. Vale. Eh, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta era la segunda opción. hacia arriba o, perdón, hacia adelante o hacia o, o quedarse en el mismo sitio hacia arriba solamente va hacia adelante o en el mismo sitio si sí, no pueden pasar ¿vale? no podéis pasar el lado ¿de acuerdo? ¿entendido? bien solo se golpea el toque de dedos y vosotros vais a la de a la izquierda, vosotros a la izquierda, vosotros a, a la derecha, vosotros a la derecha. izquierda, la era... rehabilitación del ¿Vale? La, ¿La tiene que lanzar hacia arriba. La tiene que lanzar hacia arriba. Objetivo de consecución: golpear la pelota avanzando en el espacio. ¿Vale? ...es como si hubiese fuera de juego... ...no podéis echar la pelota hacia atrás... ...eh... ...no podéis echar la pelota hacia atrás... ...no quiero ni que intentéis darle con el pie... ...si veis que no llegáis... ...la cogéis y volvéis rápido hacia atrás... ...y a ver hasta qué sitio llegáis de lejos... ...dime... ...cuando la cogemos... fallado... ...se vuelve aquí... ...sí... ...volvéis al principio... ¿Eh? ...si falláis volvéis al principio... Y la idea es llegar al final, ¿vale? Sí, vosotros, no hace falta que lleguéis. El final es el final de la pista de baloncesto, no la paré, ¿vale? Lo digo para que no os montéis en, la, en el ordenador. ¿Vale? Empezar. Hacia adelante, solo hacia adelante. Volvemos, solo hacia adelante. Solo hacia adelante. Eh, delante, y detrás, Darío. Solo hacia adelante. Parece, parece que estos han llegado hasta aquí Vamos a ver Está bien, pero repasar el capítulo 1 de Barrio Sésamo, delante, detrás, no vaya que un día tengáis un problema. No vaya que un día tengáis un problema. Todo... No lo sé, no lo sé Es que lo llevo... ¿Qué dices? No, no, déjalo, no ¡Eh! Todos, todos, por favor Todos a la vez, empezar Cuando... ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué hacéis, ahí? Venga, rápido, vuelve Venga, rápido A ver hasta dónde llegáis Es eh, Un momento, Ilia Observa si alguien da pase para atrás O lo que sea y lo, lo... Si no cumple las normas Venga, vamos Solo hacia adelante. Ese hacia atrás. Así, ha hecho pase hacia atrás que ya haya visto, ¿eh? sea, hacia atrás, eh. ten cuidado lo delante y detrás, que luego puede no haber problemas. Y lo había hecho siempre hacia adelante. Pero ¡Cuidado! siempre hacia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí Acabamos, venimos para acá. Venga, venimos. Venimos, venimos. Dejar los balones, en el, dejar los balones en el carrito. La vida.